tu belleza e independencia son las culpables de tu soltería. ¿Sabías que un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte concluyó que la verdadera razón por la cual hay tantas mujeres solas y sin pareja es por culpa de su belleza? ¿A que no lo sabías, verdad? Mira, este estudio demostró que las mujeres más atractivas e independientes tienen menos probabilidades o posibilidades de encontrar una pareja. A diferencia de una mujer de belleza promedio y dependiente. ¿Pero por qué? Porque suelen verse más imponentes. Y eso suele asustar a todos o por lo menos a la mayoría de los posibles pretendientes que tengas. Porque creen que no son suficientes para ti. Juran que no será nada fácil acercarse a ti y mucho menos conquistarte. Así que, si estás soltera... Es porque todos ven en ti una mujer inteligente, una mujer independiente, una mujer interesante, una mujer hermosa. Y se preguntan, ¿pero por qué sigues soltera? Y quienes se cuestionan son las mismas personas que juran que tienes un montón de pretendientes. Y claro que sí los tienes. Pero el problema es que no se acercan a ti por temor a ser rechazados. Y es por eso que no tienes ni un perro que te hable. Incluso tú misma has llegado a cuestionarte lo mismo varias veces. ¿El por qué si eres tan buen partido nadie llega a jugársela por ti? Pues ahora ya sabes la respuesta. Al parecer ser hermosa e independiente también tiene su precio. Ahora ya sabes que esto de estar soltera... Es ninguna mala suerte, sino más bien es un privilegio que no se te acerque ningún hombre que no se siente suficiente para ti. Ahora que lo sabes, valórate muchísimo más y agradecele tanto como puedas a la vida que no se te acerque ninguna persona que no crea estar a tu altura, porque realmente tú mereces a tu lado a un hombre que tenga los pantalones de ofrecerte una vida como la que tú te das sola o incluso mejor que eso. Te mereces a un hombre que pueda ofrecerte una vida mejor de la que tú misma te ofreces Y no me refiero para nada a lo económico Me refiero a la paz que tú eres capaz de ofrecerte en tu soledad Me refiero a la estabilidad emocional, a la autoestima, al amor que te brindas por ti misma Esa tranquilidad, créeme, no merece ser reemplazada por una persona llena de tormentas O peor aún, por una persona que no sabe lo que quiere un hombre que no te viene de mil promesas, sino que de mil sorpresas. Un hombre que no te enamore con sus palabritas bonitas, sino con sus acciones. Un hombre que te ayude a construir y no a destruir. Ahora ya sabes qué explicación darle a tu tía o a quien te pregunte en una próxima ocasión. Y el novio. Le vas a decir que tu belleza e independencia son las culpables de tu soltería. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.